¿Verdad la supieron a en este lado? Uh -huh. ¿Aquí? Sí. Uh -huh. Bien, vendrá su contrato, revisemos tanque de gasolina. Uh -huh. sí. Bueno, pues ya salimos del aeropuerto Y nos ofrecieron una promoción o una especie de... Algo Que nos daban el coche a renta en $200 Primero en $500 Primero en $500 Después en $200 Nada más teníamos que... Estamos ya en Hertz Es un convenio que tienen con Hertz Lo hacen a través de Hertz Y lo único que consiste esto Es que tenemos que ir a un desayuno Mañana A las 8 de la mañana lo, lo, lo agendamos nos dicen que son 90 minutos, supongamos que sean dos horas, dos horas de nuestro tiempo y el coche en 200 pesos, no está mal, ya les diremos si, si, si fue real o no, y este es el coche, este es un Nissan March, un Nissan March, este, sí, sí. Ah, sí está viendo ese correo, no va a llegar, a este lado? Uh -huh. ¿Aquí? Sí. Bien, Andrés, tanque de gases, ¿sí? Sí. Y bien, este es el coche Ahí está la Maris ya adentro Y ya Este es el famoso coche Que nos va a costar 200 pesos por 5 días A ver si es cierto Yo espero que sí Lo pregunté y reiteré En, en varias veces y sí que no había ningún problema Entonces es un March de San March y pues ya vamos a empezar la aventura Saludos. vamos ya saliendo del aeropuerto de Cancún ya en coche de el 200 pesos. en el March que nos costó hasta el momento 200 pesos es lo único que hemos pagado eh, y bueno para los que nunca han rentado carro la verdad es de que bueno es muy conveniente porque están muy muy caros los taxis aquí en Cancún y para ir al. O sea, si no vas a salir de tu hotel, está bien, pero si piensan ir y venir, la verdad es de que sí les convendría rentar un carro. Esto, Toda esta es la zona de, de agencias de, de renta de carros. Ajá. Y no se preocupen, para llegar aquí, está cerca del aeropuerto, te traen en un. en una. en un churol, en una camionetita. Interjet, Interjet también tiene unos tours, este por 120 pesos te llevan por persona te llevan a Playa del Carmen y 50 a Cancún. Ajá, 50 pesos a Cancún. La verdad es de que es Eso otra muy buena opción para que no paguen el taxi, que sí puede llegar a estar bastante caro. Te llevan a la central de autobuses ADO tanto de Playa del Carmen como de, de Cancún. sí Sí. Si... A dónde llega. Ajá, y te puedes mover de ahí a, a Bacalar, a, a otros lados, entonces este es una buena opción. Sí, tomar el camión, Miren. Pero el único requisito si quieren rentar coche, pues, bueno, muchos ya lo saben, es tarjeta de crédito. Sí. Eso es lo que sí es indispensable. Sí, necesita la tarjeta. No, no, no, no, no creo que lo puedan retar. Uh -huh. Y también dejas un depósito O sea, como que reservan cierta cantidad De, tarjeta eh, de la tarjeta Como parte de un garantía. tipo de depósito garantía Ya cuando entregas el coche Ya deciden de qué forma lo pagan De hecho lo que vamos a hacer nosotros Nos dieron unos cupones para ir al, al desayuno Bueno, en el desayuno nos van a dar los cupones para pagar con eso Y, y ya con eso se liquida el coche Nada más los 200 que pagamos hoy Mañana ya les explicaremos bien cómo está lo de los cupones, en cuanto nos los den. Eh, y en teoría ya con esos cupones equivalen al total de, de la renta del carro. Entonces esperemos que todo esto que se ve tan bonito, sí sea realidad. habíamos dicho, como parte de la renta del carro, teníamos que venir para que fuera este, gratis. Teníamos que venir... ...a una plática, venimos aquí al Hotel Nao Zafir... Uh -huh, eh, ...en Puerto Morelos... ...en una plática que según era de hora y media... ...y acabamos de salir, es la una y media... diez, once, doce, una... ...tres Cinco, horas ocho. y media... ...estuvimos aquí en este hotel... ...este, bueno, entonces después de la plática... ...la plática también muy insistente era para... ...venderte un tipo de tiempo compartido moderno... ...un esquema similar basado en puntos, en este que podías usar aquí en toda la cadena de hoteles de Secrets Dreams, este bueno y, y también en paquetes vacacionales eh, te, te van mandando este varias personas primero uno te recibe después llega otro que te pide tus datos después llegó una señorita que nos acompañó este a desayunar ahí al buffet la verdad que pues no nada nada más así como eh, wow normal la comida bien y después este, llegó otro señor después una chava y un chavo en total seis personas fueron las que nos atendieron fueron atendiendo en diferentes momentos eh, y cada uno nos ofrecía como diferentes formas de, del paquete no este que si casi que si pagábamos mil pesos ahorita y después pagábamos todo lo demás eh, Empezaba con un costo de... ¿Cuántos? Como 60 mil dólares. 13 mil 500 dólares. dólares. Y fue bajando, después este, hasta un 50% nos daban el paquete. Si alguno de ustedes está interesado en comprar uno de estos paquetes, hágase el rogar para que consiga, lo consiga este, con 50%. Y con algunos beneficios ya te empiezan a dar una semana gratis, este, unas noches gratis. también gratis. Entonces, bueno, ese es un tip. Para los que sí quieren, este, quieren un, un tipo de tiempo compartido, la verdad que al final, pues si, si vienen de vacaciones, tienen familia, pues vale la pena. Y para los que no, que solamente quieren la renta gratis, pues aguanten, presión, hasta y dedíquenle pues, el tiempo, ¿no? Y ya nos dieron nuestros cupones, estos son los que vamos a entregar en Hertz, donde rentamos el carro. Es el son, equivalente, ser, uh -huh, equivalente de la renta. $75 dólares. Y nos regresaron nuestros $200 pesos del depósito que dimos en el aeropuerto. Entonces quiere decir que la renta del coche va a salir gratis. Exactamente. Bueno, pues esta fue este, la visita al No Safir y para la venta del este, paquete vacacional. Las aerolíneas, señores. Sí. ¿La aerolíneas. In Interjet. Y ya entregamos el coche y... No nos cobraron. Entregamos el coche. Entonces ya, nos van a llevar al aeropuerto. Ya te les contamos. Y nada más a manera de conclusión para los que se quedaron con la duda de, de si habíamos pagado o no la renta del carro queremos decir que no, no pagamos nada. Aquí viene la, canti viene la cantidad que tendríamos que pagar: 1.500. Pero por los vouchers y la plática a la que fuimos del tiempo compartido, no nos cobraron nada: cero pesos. Entonces, con Hertz, si sí, sí cumplen con la promoción, nada más, como les decíamos, ah, tienen que resistir. Uh, para no comprar el tiempo compartido, por más que se los pinten bonito, resistan y no lo compren, pero para que les den al final sus vouchers y puedan ahorrarse los mil pesos de la renta del carro. Bye.